para que veáis si tengo yo controlado el tema fijaros 8,8 por hora con, los con las detenciones son 4 minutos más el masaje, el cinto de grabar todo eso, los momentos que ha hecho autopause son 4 minutos más pues aquí llegamos al punto donde yo siempre me doy la vuelta son 500 positivos, 510, 520 yo me doy la vuelta aquí son 12 kilómetros y medio hoy salido, me parece un pelín más adelantado un poco más, entonces mira, 12,4 kilómetros mira 12,4, 505 positivos, ¿ves? a lo mejor ahora cambiará a 510 si el barómetro se entera de que estoy aquí en pausa, voy a moverme que si no se me... bueno, 505 positivos, ¿lo veis, no? 21,4, bueno, este es el punto donde yo me doy la vuelta siempre Torrenova, Nova, casa de Torrenova Y ya está, entonces me salen los 25,900, eh, llevamos 505 Quedan 400 de vuelta Como nos está saliendo a 8,8 por hora, os habéis fijado, 8,8 kilómetros hora Significa que yo normalmente vengo más rápido, claro, para 25 kilómetros Vengo mucho menos conservador No me paro para nada, ni masaje ni hostias algún baño sí que cae, pero bueno eh, yo normalmente me doy la vuelta y me sale entre 9 km hora y 10 km hora normalmente 9,5 9,6, 9,7, 9,8 9,9, 10 km hora depende de lo que apretemos, pero lo que quiero eh, dejar claro y de verdad que es importante diré, este tío para rellenar vídeo, no, no es para rellenar vídeo es importante el dato no es para rellenar vídeo, de hecho no tengo que pararme que pierdo tiempo eh, como la sesión no está saliendo a 8,8 por hora, significa que todavía hasta que no lleguemos a 8,5 por hora, que me parece que es alrededor de 7 el kilómetro, ¿vale? 7 minutos el kilómetro, todavía estamos en tiempo de tirada mediana de trail, de, de diario de, de tirada de entre semana, ¿vale? Para que yo realmente hoy esté entrenando una tirada larga acorde a que me dé progreso, que me cabrea ya, cago en la hostia, para que me dé progreso realmente la tirada de hoy. Como tirada larga, como tirada ya de trabajar gasto de grasa, que ya estás alargando tiempo, porque las otras sesiones son de dos horas, dos horas y media más o menos. Entonces, para que sea tirada larga, que ya es más de tres horas por lo menos, ¿qué pasa? Que tengo que ir más lento, tengo que ir a 8, en vez de 8,8 a 8,5 por hora. Eso lo conseguiremos ahora a base de darle del nivel. Ahora nos iremos más para adelante, haremos subida, tiraremos un poco para el farel, entonces nos saldrá ya más lenta la media no estará cansando más, no estará lenteciendo menos más, entonces será a mi nivel la tirada larga adecuada a mi nivel, si yo ahora hago la tirada esta aquí, me doy la vuelta, no es una tirada larga a mi nivel, eso sí de claro, es una tirada mediana a mi nivel ¿me entendéis? entonces cada uno ha de buscar su tirada, el que sea más bueno que yo pues tendrá que irse a hacer 50K de tirada larga, ¿vale? pero quiero decir eso, que hasta que no te salga la tirada 8,5 por hora de media o más lenta no sea tirada larga Normalmente en el monse me sale a 8,5 por hora ¿Vale? Que no te iba a La justa, digamos La adecuada, pero Que se podía alargar un poco más todavía Me saliera a 8 por hora En vez de a 8,5 por hora, ¿vale? Venga, ahora Vamos a la A la pista Salvaje Allá no puede entrar ni cazadores Ni hostias Solo entran los de los cuas cuando levantan la cadena es una, una pista más segura No vas a tener a nadie ahí al lado De ahí empalmaremos con una zona que hay como olivos, unos depósitos Y llegaremos a la carretera del Farel Es como un sube-baja ¿Vale? En la carretera del Farel Pues ya hay... 6 pues, o 7 kilómetros más para arriba desde esta altura para llegar a, al Farel y si siguiéramos iríamos a San Sebastián de, Mo San Sebastián de Montmayor ¿vale? pero eso ya 62 kilómetros y de volver a San Sebastián no lo vamos a hacer no llevo ni siquiera turrón, solo voy con orejones Siete orejones para toda la tirada no podemos descuidarnos mucho así que venga, vamos a os enseño todo el camino así entero para que veáis, grabado sin pausa, para que veáis el circuito si lo queréis hacer. Por aquí, si tiramos ahora la curva, la pista normal de coches, iríamos a, al puente donde está el camping del Pascualet, luego un poquito más a la izquierda, y la subida al farel de, eh, de asfalto, vale de coches, por aquí. Hay un kilómetro y medio para abajo hasta llegar a la carretera más o menos. Y si seguimos por aquí, pues vamos a la zona guapa. Todas son guapas, ya lo he dicho todo el rato es guapo, pero guapa, ¿vale? Y ya está, nos metemos para acá. Y haremos unos sube y bajas. Y saldremos a la carretera del farel, pero un poquito más arriba. No mucho más, ¿eh? Porque sube, esto sube, pero luego baja. No mucho más. Y ahí, pues ya depende de lo que quieras darle. Puedes coger la subida esa. Que es un 8%, o algo así de inclinado medio más o menos un 8% la de asfalto la carretera antigua esa del farel ahora baja pero luego sube y, y ahí ya te puedes ya te digo ir hasta el farel pit del ven hay tramo todo el que quieras. lo que, quiera. lo que pasa es que hay que tener tiempo como todo si no tienes tiempo mal vamos este tramo es el que me va a hacer que yo me enlentezca y la de tirada digamos me sea efectiva me cueste me haga sufrir lo suficiente para que me haga avanzar como un entreno de tirada larga ¿Eh? si no sería un entreno mediano